Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos un review acerca de Oneplay Es una aplicación para ganar IOS de forma totalmente gratuita Jugando a distintos videojuegos La verdad es que son muy divertidos y muy adictivos En nuestra web satoshifactory.com En la sección de blog Encontrarás el artículo que hemos escrito en el cual te explicamos qué es, cómo funciona y cómo puedes crear tu cuenta para empezar a ganar EOS de forma completamente gratis. Además también vas a poder ganar NFTs que corren dentro de la cadena de bloques de WAX ya que esta cadena está dentro de la red de EOS. Y por jugar vas a poder ganar distintos tokens NFT de forma completamente gratis que luego podrás intercambiar en el mercado de Atomic Hub. Tenemos varios vídeos en el canal y varias entradas de blog en las cuales te explicamos qué es WAX Cloud Wallet cómo funciona y cómo puedes empezar a comprar y vender NFTs, también recolectar algunos de forma completamente gratis. Es muy fácil, las comisiones de red son muy, muy económicas y es una oportunidad muy buena para iniciarte tanto a ganar criptomonedas de forma gratis como a empezar a ganar tus primeros NFTs también de forma completamente gratis. ¿Y qué es OnePlay y cómo funciona? Básicamente es una plataforma de videojuegos diseñada con un sistema de recompensas semanales donde todos los usuarios apasionados de los videojuegos pueden ganar dinero divirtiéndose, jugando y recibiendo cobros en la criptomoneda IOS. Para empezar a jugar únicamente necesitamos crear una cuenta, para ello tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo o también en la entrada de blog, simplemente clicas en crear tu cuenta y te llevará a esta nueva ventana. Simplemente debes darle en la parte superior en el botón de registrarse y puedes hacerlo a través de redes sociales o tu correo electrónico. Te recomiendo que lo hagas a través de correo electrónico, simplemente le das aquí y seleccionas el que tú quieras. Es muy fácil, en menos de dos minutos vas a tener tu cuenta creada y estarás empezando a generar IOS. A continuación también necesitarás tener instalada la extensión de Wombat, funciona prácticamente muy parecido a Metamask, es una billetera para extensión de navegador o para teléfonos inteligentes, tablets, etcétera. La tienes disponible para todo tipo de sistemas operativos. Posteriormente podremos retirar estos IOS que habremos ganado a cualquier otro exchange como Binance, Coinbase, etc. También puedes ganar IOS extra con el programa de referidos ya que te van a dar un 25% de cada referido que se registre con tu link si lo haces con el que tienes abajo en la descripción del vídeo estarás apoyando el contenido del canal te lo agradeceré muchísimo a ti no te va a afectar y a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido es muy fácil puedes compartir tu enlace de referencia con tus familiares amigos o con quien tú consideres para poder incrementar tus ganancias también explicamos cómo retirar las ganancias, realizaremos otro vídeo para explicarlo en más detalle, aunque es realmente muy muy sencillo. Si te gustaría verlo te puedes suscribir, activar la campana de notificaciones y dejarte un like para que el algoritmo de YouTube posicione mejor este contenido. Gana NFTs exclusivos con OnePlay en la red de WAX. Como decíamos al principio, dentro del juego de OnePlay tenemos la opción de ganar NFTs que corren bajo la cadena de bloques de WAX, como te decía tenemos varios vídeos explicando qué es y cómo funciona, lo tienes tanto en la entrada de blog como aquí arriba te estará saltando el vídeo en el cual te lo explicamos de forma detallada. Han lanzado 10.000 NFTs con el juego Hero Zero para los participantes, los que estén jugando a este juego. Lo vamos a ver a continuación de forma detallada, es muy fácil empezar a jugar y podemos llevarnos estos NFTs que algunos de ellos son bastante valiosos. Para empezar a jugar, como ya hemos dicho, simplemente con el enlace que tienes abajo en la descripción, en la pestaña de registrarse, aceptamos términos y condiciones y con el correo electrónico. A continuación necesitamos tener instalada la extensión Wombat que es muy parecido a Metamask, es simplemente una extensión, la tienes tanto para navegadores como para smartphone, iOS o Android y simplemente debemos instalarla y iniciar sesión con el mismo correo electrónico que hemos creado nuestra cuenta de OnePlay. Simplemente le darías al botón de sign y aquí dentro le das al correo electrónico. A continuación debes introducir tu correo electrónico y tu contraseña y ya podrás acceder a tu cuenta de Wombat. Ya hemos iniciado sesión en Wombat. Aquí arriba en la extensión de navegador podemos ver que tenemos un dólar con 31, 0.20 IOS que hemos generado completamente gratis en muy pocos días, la verdad, con cuatro ratos jugando a diferentes juegos que vamos a ver a continuación. Esto lo podemos retirar de forma súper sencilla. Simplemente le daríamos al botón de Send, introduciríamos la contraseña que nos han mandado a nuestro correo electrónico esto lo hacen a través de Drive, por mayor seguridad, y recibiríamos los IOS en cualquier otro exchange, billetera, etcétera. También tenemos la opción de Trade, hay un exchange descentralizado en el cual podríamos intercambiarlo por otros tokens de otros juegos, etcétera. Si te gustaría que siguiéramos hablando sobre este tema de OnePlay, puedes dejarlo abajo en la caja de comentarios y realizaremos más vídeos sobre diferentes opciones que nos ofrece este amplísimo mundo. Bien, y a grandes rasgos, con la sesión iniciada realmente no hay muchas opciones, es bastante intuitivo y bastante fácil de utilizar. Tenemos Home, los juegos que tenemos disponibles, hay distintos tipos de juego, sobre todo para teléfonos inteligentes, aunque también hay otros que podemos jugar directamente desde el ordenador. Por otro lado tenemos la opción de Giants en el cual hay campeonatos para poder ganar distintas recompensas en distintos juegos. Esto es bastante interesante, yo personalmente no los he jugado, pero si tú lo has hecho, te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios, que cuentes tu experiencia para que de esta forma podamos seguir aprendiendo todos juntos. También tenemos la pestaña de Inventory, aquí es donde podemos ganar NFTs gratis por jugar al juego Zero Hero. Es realmente muy fácil, debemos instalarlo en nuestro smartphone ya que solamente está para Android o iOS y simplemente le daríamos a play, a continuación le damos al sistema operativo que tengamos, en este caso a Android, y a continuación tenemos la opción para decidir en qué teléfono queremos instalarlo. Debemos tener el correo electrónico previamente abierto en nuestro celular y a continuación nos aparecerán estas opciones, le damos a Sony que es el que yo tengo y le daría a instalar. A continuación me da todos los datos de mi teléfono. Le digo que sí, que quiero instalarlo y automáticamente me pide que inicie sesión en mi correo electrónico. De esta forma me llegará una notificación a mi teléfono lo podré descargar y podré empezar a jugar. También podemos modificar el idioma, lo tenemos en inglés o en alemán. Aquí tenemos la cantidad de Wombax que hemos ganado, ya que directamente por jugar nos van a pagar en esta criptomoneda Wombucks, que posteriormente intercambiaremos por IOS. Lo vamos a ver a continuación. Por último, aquí arriba tenemos la información de nuestro perfil, también las últimas novedades, como son los NFTs, que de hecho salieron el día 20 de mayo. Esto es bastante reciente y es un momento bastante bueno para intentar conseguirlos. También, si volvemos a la pestaña de Games, tenemos los distintos juegos por distintas categorías. Por ejemplo, tenemos de Estrategia, hay distintos, casi todos estos son para el teléfono inteligente. Si clicamos en este, le damos a Play, nos dice que tenemos las opciones de Google Play o App Store. Igual que acabamos de ver con el anterior, deberemos hacer los mismos pasos para instalarlo. Automáticamente, por jugar, nos van a ir pagando en recompensas de OneBox y podremos intercambiarlas. Tenemos otros que sí que podemos jugar directamente desde el ordenador, como son, por ejemplo, Google Woods, etcétera. Hay unos cuantos. Son bastante entretenidos, son muy facilitos de utilizar y estaremos ganando directamente la criptomoneda por jugar. Le damos a jugar y es muy fácil. Simplemente debes ir destruyendo las bolas. Está guay, la verdad, porque es bastante. Me recuerda a un arcade que había cuando era pequeño en el cual. Me pegaba bastantes viciadas y me trae algunos recuerdos bastante buenos. Es muy fácil de utilizar. Automáticamente cuando te canses, te vas a salir y directamente se habrán sumado estos one box a tu balance. Es muy, muy fácil. Además, también por jugar diariamente, esta pestaña de aquí podemos ir recolectando más one box. Por ejemplo, nos está diciendo que el día de hoy, por haber hecho este pequeño juego, le podemos dar a claim y automáticamente se suman a nuestro balance. Del mismo modo, podemos ir haciendo lo mismo en otros juegos y nos irán dando distintas recompensas en distintos juegos. Además, también en la pestaña de Home, aquí en la parte inferior, esto lo vamos a cerrar, tenemos también un cofre. Hay dos cofres, este todavía no está activo, pero tenemos otro que podemos desbloquear cada día, que son más tokens Wombucks que podemos directamente desbloquear y añadir a nuestro balance. Semanalmente hay una pool en la cual hay 2.500 a repartir entre todas las personas que estén participando en estos juegos. Simplemente para participar tendrás tu cantidad de One bucks. Aquí arriba tienes el contador del tiempo que queda hasta que se repartan y simplemente le darías a Join Now. Le das a confirmar, tu balance se quedará bloqueado y estarás participando. Al final de semana estos 2.500 dólares se repartirán en la criptomoneda IOS para todos los participantes que estén activos. Evidentemente será proporcional a los tokens Wombax que tú hayas proporcionado. Es así de sencillo. Cuanto más juegues, más posibilidades de generar más criptomoneda IOS. Muy, muy facilito. Dependiendo de los juegos a los que estemos jugando, obtendremos unas recompensas mayores o menores. Tenemos, por ejemplo, el de Upland, que es un juego realmente bastante interesante, en el cual las recompensas son bastante mayores. Esto es un metaverso en el cual puedes comprar parcelas, construir, etcétera, venderlas a otras personas, etcétera, etcétera. Y en este caso es online, es decir, a través del de navegador. Vas recolectando bonus, tengo 6050 bonus, 6100 bonus y también tengo un terrenito por aquí, que no recuerdo ahora exactamente, pero creo que estaba aquí en San Francisco, si no me falla la memoria. De momento todavía sigue en fase beta, queda muchísimo desarrollo, pero como te digo es un metaverso en el que se podrá interactuar y hacer muchísimas cosas con otros usuarios, es un juego realmente bastante interesante, el cual si te gustaría que hiciéramos un review sobre él lo puedes dejar abajo en la caja de comentarios. También tenemos otro juego, es el World of Warships, este juego paga unas recompensas también bastante más altas, son 2500 Wombux por cada jugada que hagas, por descargarlo y empezar a jugar, también debes hacerlo con el mismo correo electrónico que utilizaste para crear tu cuenta y la verdad es que en este caso sí que está bastante más currado el tema de los gráficos y demás. Ya que es un juego de batallas navales, el cual parece ser muy interesante. Personalmente no lo he instalado porque no tengo mucho espacio en mi disco duro y no he podido probarlo. Pero me he quedado con las ganas, voy a montar un ordenador exclusivamente, más bien un disco duro que tengo con más capacidad para poder jugar a este tipo de juegos porque me parecen una pasada. Y además estás ganando dinero por divertirte jugando a este tipo de juegos, me parece increíble. Así que seguro que voy a traer muchos más videojuegos al canal porque realmente me interesa mucho esta temática. Bien y por último para incrementar tus ganancias aquí tienes tu enlace de invitación para compartir con familiares o amigos y de esta forma ganar un 25% extra de las jugadas que ellos realicen. La verdad es que está bastante bien, a ellos no les va a afectar y estaréis ganando ambos por estar jugando a videojuegos, es una auténtica pasada.